Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bueno, eh, vamos a hacer, ya después de hace como dos semanas que no subí nada, creo, vamos a hacer una nueva video de reacción, pero esta vez una muy corta. Dura solo un minuto, así que no, no le voy a tomar mucho tiempo. Ah, se ve mi pelo así, bueno, es que creció bastante, creo que debo cortarme el cabello, bueno. Y se escucha el ruido, bueno, el ventilador es que hace un, no, no, hace un calor de cárcel ahora, así que... Bueno, ya vamos a reaccionar a este video de que es una pareja animada, a ver acá. Eh, King Shinpai, que es bueno, animación de Steve Universe y de Dragon Ball. Y bueno, vamos a ver de este, que acá dice Majin Kefla Que me apareció las notificaciones hace un rato cuando estaba viendo el celular, que no lo vi hace como una semana. Que bueno, estoy muy ocupado con el tema de los estudios, así que hoy es sábado, es, tengo un rato libre, así que vamos a reaccionar a este y ya está. ¿Qué pasaría si Majin Boss sobiera que la se Okay, ese día? <risa> ok, Imagin <risa> Boss La música es muy Ahí están los dos, mamá. Ok. <risa> ah jajaja <risa> la zoruela <¿Qué> paso <risa> <Magie, putra, ¿susual? risa> oh <risa> ah qué ha <pasó? risa> Ay, yo <risa> Bellito que on <un> va <risa> Ah cae más Ok Fue muy corto pero estuvo bueno Yo <risa> sí me, me gustó A ver Si sí, ah, me gusta si sí, ya le puse Ok La verdad si sí, estuvo bastante bueno, sí. Ok, vamos a reaccionar realmente al que era este. te hace, no queda papel, caca con es no sé quién poner.